un nuevo medio para mí es justamente una mezcla de tecnologías que no, nos pueden ayudar en este caso para lo que es información o en la parte informativa en lo que es nuevos medios han, han influido bastante también la, las redes sociales que justamente es, es la forma más rápida de enterarse más que todo en lo, que es, eh, lo que es twitter por ejemplo que es una información casi que al instante lo que es facebook donde ya uno puede poner fotos y ya un poquito introducirse e interactuar un poquito más con la noticia entonces eh, para mí es todo Toda tecnología que ayude a enriquecer una noticia o algún tipo de, de información. Por ejemplo, eh, si hay un incendio, ¿no? ya no esperamos al otro día que la noticia salga del incendio y todo lo que pasó. Es casi que al instante lo que está pasando, las fotos, el video, el, todo, todo lo que se haga de, de, a, a, a favor para que la gente esté informada, in, in, estaría incluido dentro de lo que es un nuevo medio. Toda esa, esa mezcla de tecnologías que ayudan a, a enriquecer una noticia. Justamente esta mezcla de tecnologías se ha visto ayudada, o se ha visto que, que incrementa su valor justamente por, por la red, porque ahora más que todos los teléfonos, casi todos los teléfonos tienen internet, todos los teléfonos pueden compartir contenido, pueden grabar videos. Entonces básicamente los teléfonos han sido los que han colaborado para que mediante internet, o con, con la conexión a la red, pueda enriquecerse todo tipo de contenido. Entonces, justamente a medida que la tecnología va avanzando, que hay mejores conexiones, teléfonos más rápidos, dispositivos más rápidos, que haya otro tipo de dispositivos como ahora incluso los, los relojes, entonces cada vez va a ser más fácil que la persona tenga acceso a conexión a Internet y así mismo tenga acceso a compartir contenido de una forma más rápida. Entonces, justamente eso es lo que, lo que enriquece el, eh, to, el, la información, el tener la facilidad de acceso a conexión y la facilidad de compartir contenidos. Recomendación de medios, eh, hay muchos que nosotros tratamos no de emular, pero sí de seguir las cosas buenas, tratar de, de tal vez mejorarlas o, o seguir, si en, en el caso de que sea algo que esté bien aplicado. En el caso noticioso, por ejemplo, del país, es un, es un ejemplo que usualmente nos gusta revisar, nos gusta seguir porque hay cosas bastante buenas que hacen. Eh, a nivel local, por ejemplo, está el comercio. A nivel especializado hay muchos muchos eh, muchos sitios ¿no? que, que nosotros básicamente seguimos eh, bueno y de ahí bueno el sitio no es solamente en español porque otros sitios por ejemplo como le decía de, de, de noticias urbanas está un sitio que se llama Guayaquil City con, con K que ese es un sitio de noticias justamente de lo que pasa a nivel de interno de la ciudad que tal vez los diarios no no lo comunican fácilmente o no, no no están muy especializados pero es un sistema de información bastante bueno también y listo